Youtube es reconocido por sus talentos que componen la plataforma, pero también es caracterizada por guardar bastantes secretos, y es que apenas unos meses atrás, se volvieron virales unos vídeos que circulaban en Youtube, que por razones obvias no pondré, pero sin duda en muchas personas generó terror, incomodidad, y cosas negativas. El día de hoy se repite la misma historia pero con un caso diferente, por las redes sociales corrían rumores que si ponías en el buscador de YouTube un punto, y le dabas al primer resultado que te salía, te ibas a encontrar con vídeos bastante raros, y tenebrosos, es algo raro ya que los vídeos no pertenecen a un idioma común, es decir, tienen un idioma de otro lugar. Tenía que comprobarlo, y al meterme al buscador de YouTube y poner el punto, me topé con lo que no imaginaba, pero que ya venían advirtiendo, observen. Baba ah, ah, Something's off not to be a downer, baby. I stepped into a nightmare when I woke up from utopia. Starting to remember my depression and my phobias. Why Bastante extraño verdad, sinceramente me causó bastante incomodidad mientras lo grababa, y si hasta ahora esto no te parece nada raro, contaré lo siguiente. Investigué qué significaba el título de los vídeos que te mostré, y me llevé un sabor amargo, cuando vi el significado, que rayos tiene que ver el título con los vídeos, en verdad es súper extraño, ya que ningún vídeo trata sobre esos temas, y lo más perturbador es que ese título lo tienen todos los vídeos, a lo que me refiero es que todos los vídeos, tienen el mismo título y el mismo significado, si no me crees te invito a que lo compruebes tú mismo. No puedo dar una explicación lógica a esto, lo único que puedo recomendarte es no buscar estos vídeos, ya que cual sea la razón de por qué son así de raros, pueden ser bastante incómodos para ti, hemos llegado al final del vídeo, dime tú qué opinas en la caja de comentarios, de mi parte es todo, y hasta la próxima, esto fue una producción de Arroba7 Oficial, en representación de Curiosidades Elite.